Maestra, otra vez está de rara ¡Deja de mirarme! ¿Te gustan las películas de terror? ¿Te conozco? Yo siempre he sido así, no sé de qué hablas Pero ayer actuabas como niña kawaii ¡Pero ese era mi yo del pasado! ¡Ay, me hiciste parpadear! A ver, ¿alguien me puede decir el nombre de esta planta? Se llama Limonus totalus Es un arbusto Uy, ¡No, mamá! Ya te dije que esto no es una fase No soy emo, esta soy yo ¡Mi fleco no se acomoda! Eh, digo, eh, mi fleco no se acomoda no tengo sentimientos. Yo no le temo a nada. Baba Boy.